Bueno, muy buenas tardes, mi nombre es Johan Camargo, soy venezolano, eh, soy de la ciudad de Valencia, y ante todo quisiera dar las gracias a, a Dios y al equipo de eh, abogados de Eduardo Soto por haberme apoyado y ayudado en la obtención de la residencia. Eh, todo comenzó hace aproximadamente unos seis años cuando eh, visité la oficina para una visa de trabajo H1B, esto es una visa que te da un estatus temporal por un periodo de tres años y tiene la flexibilidad de que te permite viajar por trabajo a Venezuela eh, esa visa eh, al culminar los tres años eh, solicité una renovación con el abogado por tres años más eh, en ese tiempo eh, me esforcé por conseguir un, un sponsor o un patrocinador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 Quisiera aprovechar la oportunidad para recomendarle a, a mis eh, colegas venezolanos que se encuentran en este momento aquí llegando o tienen tiempo aquí en, en los Estados Unidos que puedan aprovechar este programa ya que es un programa que tiene eh, mucha eh, probabilidad de efectividad de poderse lograr y en, una, y en un tiempo corto. Eh, como les mencioné, en, en mi caso duró aproximadamente un año y medio. Y a través del, de la asesoría y las recomendaciones de, de este bufete de abogados, Eduardo Soto, eh, les puedo recomendar que son unos abogados excelentes en todo momento. Estuvieron muy pendientes de mi caso y los puedo recomendar ampliamente.